Oh. ¿Qué? ¿Qué es eso, Rosa? ¿Y si sigo este cerdo? ¿Y si hago ejercicio? Uno. Dos. Ya tres. me liste. Me muero de risa. risa. Ya terminé. Voy a sujetar la cama. Ya. Voy a caminar en la cama. Ah, salí disparado. Te caíste por loquito. Ya vine, Alex. Quité la cama con mis músculos, Alex. Ah, una cama. <risa> ¿Cómo es que lograron eso los animales? ¡Una abeja! ¿Y si sigo a la abeja? Estoy caminando sin que me pase nada. ¡Qué grande colonia de abejas hay por aquí! ¡Hola, primos! ¡Hola, primos! ¡Qué bonito es su hogar, primos! Nos costó mucho trabajo hacerlo, primo. ¡Se hizo de noche! ¡Ah, me siguen muchos mops! ¡Se hizo muy de noche, primos! Okay. <laughs> me voy a secuestrar ¡Un barco pirata! ¡Ah! ¡No me puede equilibrar! ¡Ah! Fiu. Voy a subir a la casa cerca. Voy a revisar lo que hay aquí ¡Un librito! Lo voy a tomar. Ya lo no tengo. Y si reviso la cabeza del cerdo, ya me voy. Au Me voy a poner litros. Súbanse. ¡Ya llegamos! Se hizo de noche muy temprano. ¿Qué? Los vamos a matar. ¡Los vamos a matar! Los voy a golpear. ¡Ve por allá, devastador! ¡Ve por allá, devastador! ¡Me puso un casco encantado! ¡Atrápenlo! Ayúdenme. ¿Alex? Ayuda, ah, el esqueleto gigante, oh, Miren lo que que pasa... pasa. Estoy en el Ravager Creeper, atácalos sí, ¿no? Los voy a salvar Ataquen a todos sus amigos Ven barco pirata Retirada Ay. Ah mm. Oh. Oh, ¿por qué está tu trasero encima de mí? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Qué bueno que traje una antorcha! ¡Me va a golpear la cabra! ¡Au! Mm. ¡Au! ¡Una mina ¡Yepa! ¡Pierde el equilibrio! Estoy pensando, amo. Le voy a cerrar la salida. Oh, <tose> uh oh, oh, oh, voy a oh, sí! <tose> <¡Ahhh>! <tose> Bye, <zombies. tose> Lo siento, cabra. Oh. Voy a vomitar. No. Voy a sentir, ya no tengo náuseas. Voy a bajar. ¡Au! Ya no me pasa nada. ¡Au! ¡Yo regresé! ¡Ayuda! Gracias Enderman Voy a caminar con una antorcha ¡Oh por dios! ¡Lo va a tirar! Estamos esperando Reunión, reunión, reunión de monstruos Lo hiciste muy mal Villager Golem de Redstone, también lo hiciste muy mal Y tú lo hiciste muy bien